Bueno, bueno gente Ahora estamos en la partida de supervivencia en la granja nuevamente Pero ahora de noche Entonces, veamos qué nos espera El día de hoy <ríe> Claro, claro A ver, veamos, veamos Yo tengo, de hecho yo tengo Esperemos que nos lleguen tranquilamente No como hace rato que nos llegaron Llegó de tope todo <ríe> Pero pues nada, así es la vida, ¿no? Mira ¡Hola! <risa> esos Esos es matar instantáneamente ¿Dónde más? ¿Dónde más? ¿Dónde más? Ah, mira, ahí están Mira, vamos allá arriba ¡Eh! ¡Eh, eh, eh, eh, eh! ¡No, manches! no, no todo el lado, todo el lado donde yo estoy está infectado <ríe> infectado eh ah, perdón <ríe> pensé que era mira, vamos por un botiquín rápido, rápido, rápido, rápido rápido. vamos a movernos, movámonos ganamos, ganamos muy bien <ríe> ok, la primera parte estuvo muy bien chida, que maté directamente pero me, me rodearon, podríamos decirlo y pues ahí es donde corrí el peligro de haber muerto, ¿saben? Venga, venga, venga, rápido, no te quedas ahí, no te quedas ahí, tú corre, tú corre. A ver, a ver. Uy, uy, uy, uy, uy. Mira, que me he quedado corto. Pero nadie ha muerto, eso es lo que me sorprende, eh. O sea, ya estoy a punto de morir, eso es lo más chistoso. Pero ese va a proteger allá. Yo voy a ver si no hay, hay, hay más por acá. Exacto, mira, aquí está el vato. ¡A la mai! Creo que es allá adentro, ¿verdad? Ah, sí, con razón. ¡XD! ¡Oh, motherfucker! ¡Yes! ¡Yes, yes, yes! ¡Oh, no! allá arriba! ¡Está allá arriba! Justo uh, me tenía que bajar en el peor momento, ¿sabes? ¡Oh, oh, oh, oh! oh, oh, oh, oh. Muy bien, muy bien, muerto, muerto Y muy bien, matamos Hemos subido a la segunda oleada, lo cual ya superamos El récord hasta el momento, y sí, fui de los que menos Mató en este momento, pero veremos Si puedo matar más gente en el siguiente En la siguiente oleada Claro <risa> eh, Pues nada, pues vamos a buscar Botiquines, chalecos Ya saben, las cosas básicas Mira, ya hay un Botiquín Ahí estás Vamos.. No hay chalecos, ¿verdad? No, ya no hay chalecos. Oh, qué por aquí no. Aquí no, aquí no. Ay, ay, se me. Voy a subir desde el cielo. la Apenas lo vi ya empezaron los. ¡Los balazos! ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Muerto! ¡Ay! No. ¿Qué? Pero si sí le di. Mira, hasta ahora ellos no han dado ¿no? eso, es digo, bueno. Uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy. Ahí, me protejo. <ríe> me protejo, me protejo. Creo que es donde vienen los helicópteros, ¿no? Wow. Uy, uy, uy, uy. La... Esta vez me está dando bastante, eh. Epa, no sé si tengo que mirar vi es que no se hayan subido. Se me había olvidado esta parte. Se pueden haber subido. No, no, no, no, ¿Qué? No. ¿Por qué aquí? No, yo quiero aquí. Ándale, ah, ándale. Eso yo también. Muy bien. Ya muerto, muerto, muerto, muerto. muerto. Literalmente lo estamos acribillando Lo estamos acribillando desde aquí Mira que esta Nadie sale vivo De ellos, de ellos, obviamente A ver, no, creo que no va a haber ni nadie más por el momento Ah, oh, al final sí Mira, voy a hacer Vamos a, nada más por divertirme, ¿sabes? Nada más me quiero divertir ¡No! <risa> ¡Ah, sí la activé! Sí, lancé la bomba. Bueno. Una... A ver, a ver. Quiero estar eso, pero no se puede. ¡Ah, sí se puede! Ahí está, muerto, acribillado sigue el incendio allá abajo creo si no me equivoco si no me equivoco sigue sí el incendio yo voy a seguir disparando bueno, tú tranquilo expect creo que es ala ala ala ala dónde está que eso sí no lo vi ah son varios eh todavía son varios ahí está aquí lo viados ¿Cómo va aquí el incendio? Ay, ay, ay. the fuck now? Pensé que estabas abajo, ¿sabes? Pensé que estaba abajo este men. No lo conozco, pero. Listo, fin. Después de tanto campeo, ya está. Ya está perfecto, ya está perfecto. Mira, vamos a seguir. Y pues creo que si ya día acabamos y me muero una vez más, creo que por el momento voy a dejar este video por aquí. Pero si no, pues ya saben Ya habrá más ¡Ay, Dios mío! ¡Venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, tío, venga, tío! ¡Que llamen, energeticé. <ríe> A ver, ¿de dónde vienen? ¿De dónde vienen? Vaya. Me gusta dispararles desde las alturas, eso me gusta Mira cómo está aquí esto ¡Pero mira! <ríe> ¡Hala! ¿Qué ¡Oye, oye, lo gasto! ¡Lo gasto, lo gasto, lo gasto! ¡Ok, ok, ok, ok! ok vamos muriendo todos! Ya, ya me estoy... Me están... me... Ahora ellos me están acribiando a mí, ¿sabes? Ya son varios. ¡Ah! ¡Qué buen tiro, eh! Como de película ese fue. ¡Ah! ¡No, mano! ¿Tú? ¡Sí, tengo! ¡Ah! ¡Sí! A ver, ¿qué va a pasar? A ver, ¿qué pasa? A ver, ¿qué pasa? Ver, ¿qué pasa? ¡No, no, no, no! Bueno, chicos, a parecer me precipité al hacer ese tiro. Pero bueno, nada más. Creo que hasta aquí. Voy a dejar el video con nuestro amigo Extreme Percutor. salgando el día, lo cual creo que ya va a morir. No importa, bueno, ya. <risa> bueno, chicos, aquí es el fin de este video, de este capítulo del GTA V. En la partida de su eh, supervivencia. Y pues nada más, gente sexy de internet. Espero que se haya gustado y nos vemos hasta la próxima. Un, un gustazo y nos vemos el próximo video. Adiós.